¿Cómo se llama un otra vez? ¿Era En la pista. Mauricio Guevara montando el concuesto por la Liga y de Cundinemaca. Febrero 4 del 2018 que pues, si no? Entonces ¿ante, antes de que. Ahora? Prueba categoría, meto 30. Ay. ¿Cómo? Ay, sí. te Ay, no. Dale No, No. Y no, Mauro Al toque de campana el binomio está autorizado para iniciar su desempeño.